El, ...el muerto estaba trabajando conmigo, yo era, yo era el jefe de él... ...y el sábado yo le pagué, cuartos, le pagué su cuarto que se ganó en mi casa... ...le dije vete a tu casa, no salga para la calle... ...y entonces en eso se fue para su casa... le ...fue donde el hijo mío, le dije empréntame el motor, para a comprar una cena... ...entonces el hijo mío le empréntame el motor, él le trajo el motor... ...de ahí wow. para allá el hijo mío no, no, no volvió a saber más de él... ¿tú me entiendes? ...que él estaba trabajando junto conmigo... Eh, ...es lamentable, un muchacho tan trabajador como ese... ...que era un trabajador incansable que le sucediera eso.